Compañeros, seguimos con nuestra serie de VGC, seguimos con Pokémon competitivo y como veis ya estoy en un rango un poquito más alto, ¿de acuerdo? He jugado unos cuantos combatitos y como veis he perdido la friolera de 9 combates y diréis, madre mía, Echo es malísimo, calma hermano, tiene una explicación y es que He intentado grabar ya varios vídeos con este equipo de aquí, con el equipo de Don Dozo y Tatsugiri y con Flamigo y con el Driflim Explosion Scarf. Chicos, este equipo es Malísimo, o sea, no sirve para ahora mismo O sea, es un equipo que se hizo viral y que se hizo muy famoso Pero que a día de hoy ya no tiene ningún sentido jugarlo, ¿vale? He perdido todas, o sea, ha sido un desastre, ¿vale? Así que no voy a intentarlo más Vamos a utilizar este equipo que es un equipo de Sol Un equipo de Torco a También es un equipo que es random de pelotas, ¿vale? Así que bueno, veremos qué tal va Pero, oye, tenemos a Dragonite Banded, Glimora Un Pokémon que no se ve nunca ah, Espero no perder y nada, venga, vamos a probarlo y a ver qué tal se da. Let's go. Ok, tenemos contrincante que se llama... Carra. ¿Pero qué nombre es ese? <ríe> no entiendo nada. ¡Ojo! Nos juega Lechón. ¿Lechón? Uy, uy, uy, uy. Aquí hay un combo raro, ¿eh? Aquí me estoy viendo yo un combo raro que no me va a gustar. Tiene toda la pinta, chicos. Pero bueno. Eh... Uf. Jugamos Grimm y ponemos pantallitas y tal... Hmm, cuidado, eh. Cuidado que esto, esto, esto, esto no pinta bien, eh. Voy a jugar Glimora, Grim Glimora. No tiene nada de tierra a priori, salvo el... El el bicho ese que nunca me acuerdo cómo se llama, el, el, el loco. Hmm. Dragonite puede ser una buena opción también. ¿Y Torqual? Cuidado que tiene un... tiene un Arcanine, eh. Among us, es que, es que hay Pokémon ahí que no podemos dormir, como el Goldengo. Y el Goldengo se puede complicar. Así que igual llevar Torqual no es tontería. Para el Glimora que tiene el ataque, tiene fuego. Y puede estar bien. No sé si Glimora o Amongus, o sea, no sé si. si Torqual o Among Us aquí, chicos. Nada, vamos a ir con Torqual y a rezar. Let's go. Seguro que me lleva una estrategia con Lechonk y con el otro de tipo normal que, que pinta feo. Pero bueno, a ver qué cosa nos trae. Lechonk no tengo ni idea de lo que hace, ¿vale? Así que bueno. ¡Ojo! Vaya foto que me lleva el, el Menda. Es muy típico, ¿no? Hacer las, las pancartas esas con la mano así y poniendo algo. ¡Ay, lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¿Qué tiene el Oinkologne este? No me fío yo, ¿eh? Onda Trueno. Lo primero, sin más. ¡Pum! Protect. Vamos a ver qué nos, qué nos va a hacer este pavo, tío. Porque ya me veo aquí cualquier cosa random y no, y no me gusta. Que él también dirá, qué Pokémon más random me lleva, ¿no? Pero bueno, onda trueno. Bien. Paralizado, ya. Esto es muy útil. Y a ver cómo nos lo bajamos. Tengo reflect y tal, ¿vale? No atera bostezo de Incologne. En el pechito y. ¿qué va a hacer con el otro? Paralizarse Así se juega esto, chicos <risa> Lamentable Ok Nos quitamos a lo incologne este Voy a poner el Reflect Que nunca se sabe Y voy a poner bombalodo Si tiene algo de tierra, GG Reflect Seguramente tenga terremoto Pero lo tirarías con tu Pokémon ahí al lado Ahí va el Bomba Lodo ¿Qué hace este Incologne? Aguanta mucho, ¿no? Bostezo, bien. Vale, a Grim, no me importa. Y terremoto. Ah, claro, que ahora tiene pereza, es verdad. ¡Jue! No me acordaba de la habilidad del Slacking, chicos. ¿Qué tiene lo Incologne ese? Cambiamos, ¿no? No queremos que nos bostece. Vamos con Dragonite. Y aquí podemos... Podemos proteger otra vez. Ese Slaking, si no... Si no tienes eh, algo para cambiar la habilidad, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿O soy yo? O sea, es que es cuestión de, venga, pues protejo. O sea, ya está, no, no hay más. Bostezo, bien, tanqueado, slacking. No hagas giga impacto o alguna movida al dragon ahí, por favor. Abre caminos. ¿What? ¡Ay, la mamá! ¡Ahora lo entiendo! ¡Se acaba de cambiar la habilidad! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pegándose a su propio Incologne, chaval. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pues le voy a hacer focus. El Incologne lo vamos a ignorar. Porque, total, está para tirar bostezo y poco más. ¡Abre camino! Se sube velocidad. Menos mal que le hemos paralizado, chicos. Velocidad extrema. bandit y sludge Bomb. Debería hacerle mucho daño. No sé si lo tumbo. Sludge Bomb... Eh, Lifeform y Extreme Speed Banded, teratipo normal Si no lo mato, chicos, vale protejo. Si no lo mato es que estoy full borracho Por favor, eh Velocidad extrema, más de mitad de vida Si no es que ese Pokémon está literalmente Loco, ¿vale? No lo voy a matar, tío No lo voy a matar, tío No lo voy a matar, tío No me lo puedo creer Bomba Lodo Ah, sí, sí, sí, sí Perfecto, perfecto, perfecto GG, GG, GG GG, vale, un combate Que sale bien ahora con este equipo Menos mal, menos mal Porque con el otro, con el otro equipo, chicos, era, era Muy triste, chicos, de verdad, eh, o sea, era lamentable Ok, velocidad Extrema, lo encologne. Joya de luz para nuestro murco Perfecto GG, joe, GG Bueno, creo que es GG, vale, o sea No sé si tiene algo para contear esto Creo que la parálisis inicial nos ha Beneficiado mucho, eh porque ha tenido que hacerlo tarde, paralizado Ya está un poco fucked. Viento a fin Yo creo que lo tumbo, ¿no? Al Murkrow Muy bueno tiene que ser lo que le quede Para hacerme un, hacerse un 4-0 Ah, esas ¿Es Ash? ¿Lo ha aguantado un PS? ¿De verdad? ¿La Sash ficticia? Increíble Arcanine Ok Ok, ok, ok Perfecto Arcanine está bien Me puedo comer un Snarl Hmm. O un Willow Wish. Voy a guardarme a Voy a guardarme a Dragonite Sí, no, no pierdo nada guardándome a Dragonite Y joya de luz al, al Arcanine Nos guardamos a Dragonite Para spamear luego el Velocidad extrema, podemos paralizar con, con Grim. tirar Si queremos el Light Screen para aguantar mejor Por si es especial el Arcanine Terra que bueno claro, esto Esto podría pasar ¿Tipo planta? Juego, ah, ok Me sirve Me sirve mucho Dale Glimora, que le vas a explicar cositas Compañera, envite Inio A, supongo a Grim, ¿no? No creo que sea un loco Vale, perfecto, lo aguantamos Está muy loco ese Arcane, ¿eh? Lo que ha pegado, chaval Con el reflejo incluso, juego sucio Mira Estás un poco fuera, eh, Murkrow Estás un poco fuera Ahí que va, el joya de luz Y con lo que se ha quitado, yo creo, está más que RIP GG, primer game Vamos a explicar cositas, chicos Claro que sí, vamos con un segundo game Ahí está, se ha encontrado con tricante. ¿Quién es? Bewell, vaya nombre más extraño Ah, equipo de TR Equipo de TR, chicos Pues cuidado con el Gastrodon, eh A ver, tenemos Lilligant, obviamente Torqual Lilligant. ¿Qué me impide hacer Torqual Lilligant aquí, chicos? ¿Qué me impide? Nada. No me lo impide nada. Literalmente nada. Y en back tengo que llevar 100% Dragonite. 100% porque en TR puedo spamear igualmente el Extreme Speed. Y supongo que Glimora, aunque no sé ni para qué. Porque teniendo el Gastrodon, a lo mejor para el Skeletrich, Porque con el... Claro, el el Skeledritch no puedo hacer el stream speed Sí, necesito el Glimora Vale, sin más, sin más, este es el equipo Cuidado porque el Skeletrich solo puedo Tumbarlo con Glimora o a base de estallidos Locos, vale A ver con qué la idea, que esta es la parte interesante Vamos a ver Bewell, señor Bewell Vaya sombrero me llevas, Bewell Oranguru Gallade Ok Ok, me sirve esto es, sin más Estallido Y Somnífero al Gallade Porque el Oranguru seguramente sea Gafas Yo creo que es así Vale, Protect, perfecto No importa, no importa Luego tengo Estallido gratis Somnífero, que, bueno Lo, lo frena ¿Y qué va a hacer con el Oranguru? Trick room, ¿no? Ah Ah, esto sí que ha sido un buen turno por su parte. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Eh... Bueno, no estamos tan mal, yo creo. Llueve hojas oh tumbamos vamos ahora Anguru hmm. Voy a proteger Voy a proteger Igual era igual era pegar a Galeid Es posible Es posible Bueno, quitamos ahora Anguru y cuidado con el Liligan que nos vamos a tener que guardar para el posible Gastrodon, ¿vale? En back, así que cuidado. Espada Santa, let's go. Let's go. Estamos bien. Estamos bien. Vale, ¿quién viene? Me interesa quién viene. Skeledris, okay. Okay. Eh, ok. ok. Ok, ok, ok. Doble cambio, sería increíble doble cambio eh. Creo que sí, creo que es doble cambio, chicos Y, y me la pela <ríe> A ver, cuidado, ¿eh? aquí vamos a sufrir, ya te lo digo Aquí vamos a sufrir Dragonite le va a doler A Dragonite le va a doler Las cosas como son Psicocorte, qué perro Golpe crítico, venga ya, tío Venga ya, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entra, Lily Tiene que entrar Torcual al final, cuando ya se acabe el sol Entonces ahora puedo ya... Ah, ya podemos aquí hacer cositas, chicos Aquí podemos hacer cositas Para empezar, intentar dormir a Galey, eso es lo primero y de joya de luz mataré a Skeledris porque es posible que no Pero me importa, creo que tampoco Porque si dormimos a Galeid Yo soy Sash, Así que creo que estamos bien ahí Puede cristalizar y tal Bueno, no me importa ¿A quién cristalizas? Al Skeledris, ¿no? ¡Ah, Galeid! Como sea tipo planta, me, me, me... No me lo puedo creer, tío O sea, esto es, esto es lamentable ¿Desde cuándo tienes un Galaid? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, chicos! O sea, este turno. Este turno no tiene ningún tipo de sentido. ¡Qué locura! Pues si me hace sigo corte al. Ah, vale, me lo ha hecho este. Menos mal. Menos mal. Somnífero bombalodo. Va a ser Sash, eh. Es lo peor, que va a ser Sash. Igual era Protect bomba lodo, ¿no? A ver, el somnífero entra muy bien. Y si luego lo enveneno, tal... Alguna movida... Pensaba que iba a ir a por Limora, sinceramente. Lo pensaba de verdad. Y lo falla, no me lo puedo creer. Nah, este juego no me quiere, chicos. Bueno, Galate no es Sas, lo cual está bien. Es Banded, entonces, ¿no? Es Banded. Se va el Sol... Onda Ine Qué barbaridad, ¿eh? Fallar ese Somnífero Qué barbaridad, chicos Es una absoluta barbaridad fallar ese Somnífero ¿Qué le queda, tío? ¿Qué le queda? Gastrodon, tío Increíble Increíble, tío Increíble Tendríamos a Lilligan para reventarlo, tío esto no tiene ningún tipo de sentido. Voy a jugar a leer. Tengo que jugar a leer aquí. Tenemos que jugar a que, yo qué sé, pues a que me va a tirar Earth Power a Glimora y proteger al otro. Qué mala suerte, tío. ¿Cuál es más rápido que... Que Gastron si es speed, ¿no? Vamos a leer esto Bola sombra, tío Es que es increíble Habrá hecho Earth Power encima vale. Yo me borro de este combate Me borro de este combate, chat ¡Qué locura! ¡Qué locura de combate! ¡Qué locura! Pues nada, compañeros, hasta aquí el vídeo, aquí tenéis el equipo por si lo queréis jugar, tenéis el ID ahí arriba, pero también tenéis el paste en la descripción, ¿vale? Por si queréis probarlo en Showdown o algo así, o por si, digamos, el código ya no está disponible porque pues ya no lo tenga publicado, ¿vale? Eh, chicos, es un buen equipo, creo que se puede jugar muy bien, pero tampoco ha dado unos resultados espectaculares, ¿vale? Como habéis visto, una de cal y una de arena, así que es lo que hay. Espero que os haya molado y nos vemos en el próximo, chicos. ¡Chao! ¡Chao!